El objetivo de este vídeo es conocer cuáles son los conceptos más básicos a la hora de empezar a trabajar con CSS. En concreto, vamos a ver qué es una regla y de qué elemento se compone, vamos a agrupar selectores, vamos a ver de qué manera podemos asociar estilos a nuestros documentos HTML y, por último, vamos a ver cómo podemos comprobar con ciertas herramientas externas si nuestro fichero CSS está correctamente formado. Bien, vamos a empezar viendo qué es una regla, que es posiblemente el concepto más básico dentro de CSS. Como se ha comentado en el vídeo anterior, el objetivo principal de CSS es dar formato al contenido. Para definir qué formato, o ya para hablar con más propiedad, para definir qué estilo y a qué elemento debe ser aplicado, CSS trabaja con lo que se denominan reglas. Una regla es la unidad de trabajo más pequeña de CSS, es decir, no se puede crear en CSS nada, no se puede definir nada más pequeño que una regla. Pero, ¿cómo se define? Bueno, pues una regla es un bloque que está compuesto por dos partes. Una primera parte que se llama selector y que va a ser la que nos va a indicar a qué elemento o elementos del HTML hay que aplicarles el estilo que vamos a definir. Y otra parte, que se llama declaración, que va a especificar el estilo a aplicar. Más adelante veremos cómo definir selectores más complejos, ¿no? de una forma más avanzada. Pero en este caso vamos a un caso muy simple, que es definir un selector para un tipo de etiqueta determinado. En este caso, por ejemplo, vamos a elegir el párrafo, que como todos sabemos, es una P. Por su parte, el bloque de declaración tiene que estar encerrado entre llaves y en su interior se definen pares propiedad-valor. Propiedad, que indica cuáles de las características del elemento queremos cambiar, en este caso el color, y valor, que indica el nuevo valor de la característica que queremos modificar. Cada regla puede definirse para ser aplicada a infinitos electores. Por ejemplo, en este caso está aplicado al selector P, pero podríamos también, por ejemplo, aplicarle al selector H1, ¿no? A la cabecera de nivel 1. Como vemos, la forma de agrupar estos selectores es mediante una coma. Pero es que además, cada declaración puede estar formada por un número infinito de pares propiedad-valor. Por ejemplo, en este caso, además de la propiedad color con el valor green, podemos añadir un nuevo par, en este caso que modifique el tamaño de la fuente a 12 píxeles. En este caso, para agrupar los diferentes pares, en vez de usar la coma que hemos usado en el selector, utilizamos el punto y coma. De hecho, este punto y coma, aunque parece que proviene de la sintaxis de Java o de C, mejor dicho, realmente sirve como separador. Es más, podríamos quitar el último punto y coma y esta regla funcionaría o sería perfectamente válida. Por otro lado, imagino que todo el mundo se dará cuenta que con una única regla, aunque afecte a varios electores, como es el caso, no va a ser posible trabajar con un documento HTML. Lo más normal va a ser que se trabaje con varias reglas. De hecho, un fichero CSS puede estar compuesto por infinitas reglas. Luego, resumiendo, podríamos decir que cada fichero CSS puede estar compuesto por infinitas reglas, que cada una de ellas puede ser aplicada a infinitos electores y que cada una de las declaraciones puede estar compuesta por infinitos pares. Ya hemos visto cómo definir una regla, así que el siguiente paso es ver cómo asociar dichas reglas a nuestro documento HTML. Para eso tenemos tres opciones. La primera de ellas es aplicar los estilos en línea. Sin duda es la, es la, la opción más sencilla que tenemos, pero este tipo de aplicación hace que perdamos parte de las características que nos aporta el uso de CSS. Como digo, es muy sencilla y eh, simplemente consiste en utilizar un atributo, el atributo style, en la etiqueta. Vamos, por ejemplo, a hacerlo en este párrafo y utilizamos el atributo style, igual, y entre comillas ponemos el estilo. En este caso, obviamente, no hace falta definir el selector, ya que el estilo se aplica al elemento en el que está, en el que está escrito, ¿no? en el que está definido el, el estilo. La verdad es que este método es una manera bastante sencilla, bastante rápida para probar estilos y ver rápidamente si la visualización que se obtiene es la que, la que estamos buscando. Pero mmm, no es nada recomendable usarla porque realmente ni reducimos espacio ni podemos reutilizar los estilos. ¿no? Pero bueno, es una opción que, que al menos está ahí. La segunda opción mejora esta primera de la inserción en línea y consiste en embeber los estilos dentro del documento utilizando la etiqueta Style. Vamos primero a borrar lo que acabamos de escribir Y nos vamos a la cabecera y aquí escribimos o definimos la etiqueta style. Y dentro, entre ellas, vamos a definir la regla que queremos aplicar. Antiguamente, había que era necesario aquí en la etiqueta style dar una propiedad, un atributo que definiera qué tipo de, eh, qué tipo de lenguaje íbamos a utilizar para definir los estilos. Obviamente, por defecto es CSS, como ya comentamos anteriormente, así que esa propiedad ya no es necesaria colocarla a partir de... HTML5. Bien, vamos a definir la regla. En este caso vamos a utilizar también la P, el párrafo, las llaves y color va a ser green. Como se puede ver, este método ya mejora eh, la inserción en línea porque para empezar hemos declarado eh, un selector que es P y todo nuestro documento, todos nuestros párrafos de nuestro documento han cambiado de color a verde. Así que como mínimo, además, lo que es la, no solo aplicamos a varios elementos, sino que además eh, ganamos, ganamos espacio. ¿no? Hacemos el, el documento lo hacemos más pequeño. Bien, y por último nos queda el tercer método, que es eh, sin duda el más utilizado, que es el de extraer la definición del CSS, la definición de los estilos, a un fichero externo. De esta manera sí que ya optamos a todas las, a las funcionalidades, a todas las ventajas que aporta CSS, como eh, poder no únicamente ahorrar espacio sino también poder eh, aplicar estos estilos en diferentes documentos al mismo tiempo, ¿no? Vamos a probar a, a meterlo también en este documento, en el nuestro. Vamos aquí abajo a insertar utilizando la etiqueta link de enlace. Del Primero se define qué tipo va a ser, que va a ser una hoja de estilos. Aquí lo tenemos. Y posteriormente la referencia, es decir dónde se encuentra ubicada ese fichero que vamos a utilizar como definición de las reglas CSS. En este caso, al igual que hicimos en el vídeo anterior, va a estar en el propio eh, directorio y el fichero se va a llamar, no sé este nombre, va a ser v2-video02. Voy a comprobarlo. Lo tengo aquí creado. Este es el fichero. Vamos a hacerlo solamente con el color verde. Y aquí automáticamente vemos que todo sigue a, a priori como estaba antes, ¿no? Bien, eh, las opciones, esas tres opciones de inserción pueden cohabitar, pueden coexistir dentro del mismo fichero. Aunque eh, la verdad es que no es la opción más recomendable porque puede llevar a confusión. Sobre todo el hecho de utilizar las dos últimas. Si yo aquí abajo, en el párrafo que tengo aquí, lo que hago es, vuelvo a crear el estilo y en este caso pongo que el color sea rojo, vamos a ver cómo el primer párrafo se ha convertido en rojo, es decir, el estilo que he aplicado justo en el elemento correspondiente tiene preferencia al estilo que se ha aplicado de una manera más genérica en las partes, eh, en la cabecera del, del documento HTML. Pero entre estos dos, entre el style, entre el embebido y el que se coge externamente, realmente ¿Cuál tiene prioridad? Bueno, a priori, si yo me vengo aquí y aquí pongo, por ejemplo, yellow, ups, eh, vemos que nada se ha actualizado a yellow, con lo cual podéis pensar que, eh, que o está mal el fichero o que es que lo que realmente pasa es que se coge el externo. Si sí, no, realmente el fichero está correcto, lo que ocurre es que no es que se coja el externo, sino que se coge el último que se lee. Y en este caso el último que se lee es este de aquí, es el externo. Si yo esto lo cambio y lo subo arriba, veis como automáticamente se ha puesto en amarillo y el verde ha desaparecido. ¿no? Es decir, ha cogido preferencia el embebido, eh, el ya que está declarado después. Se puede decir que los estilos están sobreescribiendo. El último sobreescribe al anterior. Por último, y para acabar ya el vídeo, es interesante conocer cómo podemos validar nuestros archivos CSS. Al igual que ocurre en HTML, una validación va a permitir comprobar si nuestros documentos tienen o no tienen errores. Esto es bastante importante, ya que como veremos a lo largo del curso, los documentos CSS se pueden complicar bastante y puede llegar a ser realmente complejo encontrar la razón de por qué una visualización no es la que nosotros deseamos. En ese caso, suele venir bien poder al menos descartar que el problema que existe no es un problema de sintaxis. ¿no? El validador nos va a ayudar justamente a eso, ¿no? a descartar que el problema sea un problema de sintaxis. Para hacer un ejemplo, tengo en pantalla el documento anterior, que ya está limpio y únicamente he dejado el enlace al fichero CSS. Y lo que vamos a hacer va a ser modificar el estilo para añadir una modificación del tamaño de la fuente. Me vengo al archivo CSS. Y aquí añado un punto y coma como separador. Y pongo que el tamaño de la fuente sea 1, 2M. No, Bien, podéis ver que automáticamente en la, en la parte de la derecha el tamaño de la fuente ha crecido bastante. Ahora mismo me da igual que entendamos lo que significa la M o no la M. La cuestión es que poniendo 2M el, el texto se ve más grande, ¿no? que, es, que es un poco el objetivo. Sin embargo, si me vengo aquí y sin querer o queriendo en este caso, pongo un espacio, eh, el tamaño vuelve a ser otro. No sé cuál es, pero otro diferente al que supuestamente he pensado. Evidentemente aquí se ve claramente que es el espacio que acabo de poner, pero en un documento mucho más grande, a lo mejor localizar el espacio no es tan sencillo. ¿no? Vamos a comprobar esto, vamos a ver qué nos dice el validador al introducir este fichero. Vamos primero a, a dejarlo todo como tendría que estar, ¿vale? sin el espacio, y nos vamos al Chrome abrimos una nueva pestaña y vamos a cargar el validador. En este caso, la, la dirección, la URL de la página, es jigsaw, es como puzzle en, en inglés, CSS Validator. Le damos, carga, y aquí lo que tenemos son tres pestañas, yo la que voy a utilizar es la última en este caso, ¿no? Podemos introducir una URI, la URL, en el caso de que ya tengamos la página eh, publicada, cargar el archivo, o en este caso voy a copiar directamente el texto en CSS. Voy a coger el fichero, mejor dicho, voy a coger el texto, lo pego, y voy a chequear. Y me dice que enhorabuena no he encontrado ningún error. ¿Vale? Perfecto. Sin embargo, me voy a volver para atrás y voy a hacer lo mismo, pero con el espacio. Voy a poner el espacio y chequear. Sí que me dice que ha encontrado un error, vale, que la propiedad no es válida, que faltan valores o que no se reconocen los valores, en este caso el 2M. Es decir, no solamente nos dice que hay un error, sino que además nos dice eh, dónde está ese error y nos dice el resto de información que sí queda correcta, en este caso el color green. Luego, esto es una herramienta que realmente es interesante comprobar. A lo mejor es un poco eh, aburrido eh, comprobarlo muy a menudo, pero sí que es interesante de vez en cuando ir comprobando para ver que la estructura del CSS es sintácticamente correcta.